¡Buenas bien, con con ¡Buenas noches! Sencillo. La verdad es que no es que no reencantamos a nadie, sino que la gente siempre estuvo encantada. Eh, evidentemente, el 2012 fue un año de reflujo, pero fue un año también donde las denuncias que hicimos se hicieron reales, se hicieron concretas. Y este año, volvimos a salir con más fuerza porque entendemos que es un año particularmente importante. De calidad, que le entrega dignidad para bueno, recuperar tu educación, para recuperar lo que es nuestro. Seguimos esperando que siga más gente, podríamos ir perdiendo la muy mal, pero ustedes pueden acompañar, dice es más o menos así. ¡Vamos! Llevo también a la gente de Bichato, que está ahí día acompañándonos. ¡Por el Paraíso! La gente del Paraíso de para también. El día de ayer se movilizaron los trabajadores del Cobre. Esta tarde, Santiago está repleto de estudiantes. Está gritando nuevamente, ¡vamos, compañeros! ¿Ah? En, en espacio de arrancó, se acaban de seguir a los Paraíso. Día específicamente salió el titular en Pulimetro diciendo que iba a más recursos a la educación pública a través de fondos concursables. Empresa, sobre este escenario, queda toda la música, todo el ritmo, toda la energía de la zona. Al gobierno, le canto a la gente que de verdad le canto al gobierno Le canto a la gente que de verdad A lo que sucede en justicia ouais, nos, yeah, nos juntamos en los todos Somos todos